Un año de pesar Sintiendo la necesidad de peregrinar en tu honor Añorando tener nuevamente la alegría Siempre en agradecimiento por lo que haces por tus hijos Volveremos a tus pies Hasta por los que ya no están <risa> Vuelve a vivir nuestro carnaval de Oruro 2022. Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.